Un joven fue apresado tras ser acusado de robar en una banca de lotería En esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Ángel Miguel Vargas alias Mono Blanco Residente en el sector al Valle de esta ciudad El prevenido niega el hecho por el cual se encuentra detenido Pero Yo no he hecho nada, yo no, yo no, yo no trajo Yo tumbe eso hace mucho ¿De qué me están hablando a mí? Ni que, que de banca y de vaina Yo no sé de nada ¿Y por qué no fue nada. entonces que está pesado? Yo no sé, a mí me secuestran, fue que me tiran en un 15, fue, y yo no sé que me son esa gente no es nada. Claro. Qué, yo no sé qué me está acusando. ¿Cómo que se te... A mí no me ocuparon nada, a mí no me ocupan nada. ¿Qué tú entonces? Yo no sé, porque es que me tienen aquí, me dicen, mira, yo no sé yo no sé, yo por yo estoy detenido, eso quiero saber y quiero que me expliquen de qué me están hablando. Sobre la supuesta amenaza contra el periodista Pedro Fernández, dijo lo siguiente. ¿Pedro Fernández lo amenazaste? No, eso es embuste, yo nunca llamo a un reción, yo no tengo problema con Pedro, eso es embuste, eso es embuste y eso es embuste. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.